Sean bienvenidos a este video donde les voy a explicar cómo comprar desde Japón Así que este video está dedicado para mis amigos coleccionistas de los grupos en Facebook Que es el Monstruo Tianguis Así que vamos a iniciar con esto Quiero decirles que en donde yo compro es Zen Market En la descripción de este video voy a dejar el link para que vayan y puedan registrarse en Zen Market Y ahora mismo les voy a explicar todo al respecto Ya que hubo muchas preguntas sobre... En dónde compraba, cuántos artículos se pueden comprar, eh, lo del idioma, los, los envíos si son costosos, los artículos, etcétera Todo eso poco a poco durante este video les voy a estar explicando. Pues bien, Zen Market es un, una plataforma que te permite hacer compras en Japón, desde aquí, desde México, o si no desde toda Latinoamérica, desde Estados Unidos, etc. Lo único que tiene que hacer para iniciar es ir a la página de Facebook de Zen Market. Les voy a dejar el link en la descripción de este video. Le dan clic ahí, ya que entren directamente a la página de Zen Market, lo único que tienen es que registrarse. Y la plataforma está completamente en español. Está dedicada incluso pues, para los latinos, para el mercado latino, para que podamos consumir en las tiendas japonesas. Hay dulces, comida, ropa, electrónicos, juguetes... De todo, en realidad de todas las tiendas que se encuentran en Japón, Zen Market eh, te permite hacer tus compras, administrar tus paquetes y después enviártelos. Poco a poco les voy a explicar un poquito más al respecto. Durante la mañana, como les platiqué, subí un video donde les estaba mostrando que me habían salido algunos kaijus y también estos que están acá, acompáñenme de este lado. Toda la parte de arriba pues ya es de chupacabras. Y estos que se encuentran acá arriba Estos chupacabras diferentes Pues son de una eh, revista japonesa de misterios De hace algunos años Que sacó un especial sobre críptidos Y afortunadamente eh, ya con, con ellos eh, Comprando en Japón Pues pude adquirir pues esta gran variedad De artículos que están viendo en este momento Son muchos eh, críptidos Y piezas de misterio Todos son de de algunas líneas, porque son como cuatro en realidad, como cuatro series de colección que sacó esa revista de misterios, me, me, me fascinan, están increíbles, porque la verdad yo no conozco que se hayan hecho otras figuras críptidas de ese estilo en alguna otra parte del mundo, solamente en esa revista que era japonesa. Así que, bueno, eso fue lo que me compré en Zen Market y algunos yokais que son los que se encuentran acá abajo. Los yokais pues son como espíritus, fantasmas, seres de leyendas mitológicas también eh, japonesas. Así que, pues bueno, a mí me cabe, me cabe muy bien toda esta... todas estas figuras que adquirí en la vitrina, así que las coloqué eh, en ella. Pero en esa caja seguramente van a venir muchas más de, de estas y es que esta es mi onceava caja que traigo desde Japón. Eh, me volví loco con las compras porque comencé a encontrar pues artículos que a mí me gustaban. Ya saben, ustedes pueden encontrar lo que ustedes les guste. A mí me gustan los críptidos, los misterios, etc. Y bueno, los japoneses aman mucho este tipo de temáticas e hicieron artículos sobre eso. Entonces por eso me volví loco. Y comencé a comprar, los envíos eh, literalmente me han salido alrededor de mil pesos, pero son paquetes como este, entre mil, mil doscientos, mil quinientos, pero pues tienen muchos artículos. Esto lo vamos a revisar, pero bueno, vamos a destaparlo porque también hay gente de YouTube que no sabe mucho de esto, pero que... Pues se está enseñando. Compré en Zen Market y sigo comprando mucho más que en Ebay. Porque eh, se me hace mucho muy seguro. Yo sentí que había mucha seguridad con Zen Market. Era muy transparente. De hecho la paquetería me llega cerca de mi domicilio. Y ya no espero a ir por, a que vengan y me lo entreguen. Como yo tenga, tengo cerca la paquetería donde me llega. Pues ya acá que, que llega a México ya la... Ya la las personas de la paquetería me, me conocen y saben que me llegan paquetes de Japón. Y luego, luego me los, me los reportan, me llaman por teléfono. Eso es una fortuna que tengo yo. Me llaman por teléfono y ya simplemente voy ahí a la paquetería y los recojo. Ya no esperan a que, ya no espero a que me los traigan a la casa. Bien, trae una notita de Send Market también. Pero yo les digo, bueno, yo estoy comprando monstruos en Japón. Pero ustedes pueden comprar un montón de cosas Si son mujeres, hay maquillaje Hay para pintarse el cabello Hay ropa, mucha ropa japonesa muy bonita Y pues muchas piezas de coleccionismo Para, para aquellas personas que siguen animes La verdad está llena de cosas La verdad cada artículo pues es variado ¿eh? A mí algunas cosas me costaron 300, 400, 1000 pesos ya cada quien su locura de, co de cómo y cuánto compre. Y bueno, aquí estoy viendo una, una cajita. Esto me gusta mucho porque también es de misterios. Aquí tenemos, bueno, voy a ir rapidísimo. este es un, un, eh, una escultura que se encuentra en la isla de Pascua, allá en Chile. Un Rapa Nui, Mo Mo Moai se llama. Vean aquí rápidamente, vamos a ver. Pues vean, todas estas piezas a mí me encantan porque yo tengo un canal... Pues de fenómenos paranormales, de misterios Y que hayan hecho figuras sobre mi temática Sobre lo que más me gusta y me apasiona Pues por eso me volví loco comprando en Zen Market allá en Japón Pero como les digo, esto solamente es lo que yo colecciono Ustedes pueden encontrar miles de, miles de cosas Yo compré todo esto, pero tampoco es para que se aloquen Yo digo que aprendan un poco a usar la página, que la observen que chequen qué cosa les gusta y poco a poco vayan adquiriendo artículos. Miren, me salió otro, pero este es diferente. Sí, son como dos de la misma isla de Pascua y esto es uno de los misterios del mundo. Así que estoy feliz por, por tenerlos. Vamos a abrir rápido todas estas cosas. Y vean, aquí me acaba de salir un Yeti. Este es un Yeti, parece un hombre... De, un Sasquatch, un pie grande, pero en realidad es un Yeti. Y esta es una de las colecciones UMA. Y esta colección solamente es de 5. Lo padre de esto es que este ya lo tengo repetido. <coughs> Así que lo podré cambiar o se los podré vender. Ahí vemos cómo lo hacemos si alguien está interesado en un pie grande. No, esta es otra cajita de esas. Me encanta porque vean la calidad con que están los artículos. Bueno, estos son artículos nuevos. No es vintage. No tan vintage. De hecho no, nunca he sabido de qué año es Pero seguramente es como del 2000 para acá No puedo abrir esta caja, ya me acordé Esta caja la compré cerrada Para descubrir qué había adentro, Es decir, en la publicación no tenía Pues foto de, de qué era el artículo que traía Así que era como un misterio, una caja de misterio Vamos a abrirlo Pero no quiero romperla Ya la rompí Pero bueno, vamos a ver Artículo, Así como están viendo Se compraban junto con las revistas Esta es una que jamás había sido abierta Todas las demás que vienen Fueron abiertas Pero esta viene cerradita Así que como si yo estuviera en Japón Comprándolo hace algunos años Acabo de abrir este artículo Que jamás había sido abierto Y wow Vean con lo que me encontré esto es un capa, es la momia de un capa japonés. Las momias japonesas, hay museos donde se encuentran estas momias que significan lo que aseguran son capas. Hay muchas figuras representativas mitológicas en Japón, me gusta mucho porque a ellos les encanta todo esto de los monstruos. Y yo creo que nos parecemos un poco acá a los mexicanos con los japoneses con respecto a lo paranormal, a lo, a lo exótico. A, los, a lo enigmático. Y bien Esto es algo que. Se está realizando por primera vez. Porque de estas. Cosas ya no hay. Vean. Este. Esta es una momia. De un capa japonés. Todavía. Falta otra capita por abrir. Y ahí lo tenemos. Vean qué chulada. Este, esta es. Una momia. De un capa, qué bonita está El material es maravilloso No sabía cómo venían, la verdad Las fotos son muy diferentes Y esto fue lo que encontramos en esta caja misteriosa La vamos a poner por acá Y este que voy a abrir a continuación Es una de las piezas que había soñado en la vida Porque siendo un cazador de monstruos, de misterios pues el encontrar piezas como estas en verdad me emocionan. Porque no existen en otra parte del mundo. No se realizaron. Esto que estamos viendo acá es la silueta del monstruo de Flatwoods. Este es un misterio en Estados Unidos. Que también de alguna forma lo relacionaron con un caso de un policía en Monterrey. Que dice que se le subió una bruja a la patrulla. Y lo relacionaron con el monstruo de Flatwoods. Esto ya hace mucho tiempo en Estados Unidos. Y lo de la patrulla también en los años 90. Y vean. Mucha caja. Pero tener esto. de verdad es increíble. Esta, esta pieza. Esto es, de verdad son cosas únicas. Hay un monstruo de Flatwoods en esta marca. Y hay un monstruo de Flatwoods en, en la marca Marmit. Ese de la marca Marmit es mucho más caro. Seguramente también es más grande Pero es muy muy caro el, el de la marca Marmi. Es el monstruo de Flatwoods Estos son Son cosas que eh, Son increíbles No sé, están maravillosas Vamos a ver más ¡Wow! Esto Este lo gané en una subasta Porque bueno, ustedes pueden comprar En cualquier tienda japonesa Pero a veces hay artículos Únicos Y esos artículos únicos y antiguos los ponen en subastas. Y este lo gané en una subasta. Lo que estamos viendo acá es un monstruo del lago Ness. Vean qué cosa más bella. Un monstruo de lago Ness. ¡Wow! No necesité ir a Escocia. Desde Zen Market me acabo de traer esta joya. La caja se ve súper antigua. Vean, está muy viejita. Yo creo que es de los años ochentas. Vean qué pieza recién sacada de su, de su empaque Está muy bonita, es el monstruo del lago Ness Y no entiendo, parece que es como motorizado Lo puedes meter al agua y entonces avanza Para mi colección en verdad es algo que me emociona mucho Yo he visto en los grupos y yo cuando inicié a coleccionar Pues fue como muchos de ustedes que alguna vez tuvo Thundercats, Tortugas Ninja, Star Wars, eh, los alcoholes galácticos. Yo no tuve ni uno de esos juguetes, los tuve en Botleg. Porque obviamente estaban muy caros. Recuerden que en aquella época pues había una crisis muy fuerte. Y a veces nuestros papás pues no podían comprarnos juguetes tan caros y si comprábamos Botleg. Ahora muchos de nosotros coleccionamos. Y veo que la mayoría de colecciones tratan sobre esos juguetes. Que también me gustan Thundercats... Eh, los Amos del Universo, los eh, Star Wars, y la única colección que realicé de esa fue los Star Wars. Pero la verdad me quise decidir a, a coleccionar algo que fuera más único, más representativo mío, y que más que los monstruos, que las criaturas increíbles, que los críptidos. Y lo que vamos a sacar acá es otra belleza, es un pie grande, este es un Sasquatch. La revista se llamaba Super Mystery Magazine Super Mystery Magazine Vean, aquí tenemos a esta joya también Es un Bigfoot, un Sasquatch, un pie grande Me emociona mucho porque yo bien pudiera haber mandado a hacer Cryptidos eh, Custom Pero el saber que había marcas que los habían hecho Pues obviamente era obligatorio que las tuviera Los necesitaba estos me costaron sí caritos, hay, unas, hay piezas más grandes y hay piezas más chicas. Estos más grandes sí están costosos, han de estar como en, en $1,500 más o menos, $1,500 pesos cada una de estas figuritas. Vean, aquí ya llevo dos, así que aquí ya salió más caro que todo el envío. Vean, acá tenemos a otro, otro crítido y este pudiera ser, no sé qué. No sé cuál sea en realidad Porque hay muchos monstruos lacustres No sé, el Nahualito No creo que el Nahualito O Gopogo No sé cuál sea Tengo que investigar Aquí tiene un librito Y vamos a ver cuál es Híjole, es que está todo en japonés Y pues vemos que se encuentra No, ni siquiera vemos dónde se encuentra Porque no le entendemos nada Pero voy a investigar qué criptido es Esto, no, ah, miren Acá tenemos pues la revista Super Mystery Magazine, este era un especial que traía a la criatura, este que es un criptido. Y tenemos todos estos, acá hay uno que es este, pues desconocido, pero son dos, cuatro, seis, ocho, diez, once. Imagínense once muñequitos de estos, de a 1500 está carito, pero bueno, por eso solamente compré dos, porque pues hay que irte a poco a poco, ¿no? Yo porque me emocioné bastante y en mi vida había visto estas piezas, así que decidí adquirirlas. Pero la verdad el coleccionismo tampoco es de comprar un montón de cosas y listo. O de comprar toda la colección y se acabó. La, lo interesante de coleccionar es exactamente el camino. En dónde las encuentras, cuál es la historia. Y todo eso, cada una de las piezas representa pues un momento. Así que eso es lo verdaderamente importante de, de coleccionar y también de compartir porque estas cosas que les estoy mostrando pues son pocos los que las coleccionan como les digo pues hay más coleccionistas de, de moto o coleccionistas de, de Star Wars obviamente, yo también tengo Star Wars Hola a todos, bienvenidos a este video en donde les vamos a explicar cómo podemos hacer compras utilizando la página de Zen Market Para comenzar, ¿Qué es Zen Market? ZenMarket es un intermediario que permite comprar a cualquier tienda de Japón que por lo general no trabajan con extranjeros ni envían al exterior. También permite ofertar en subastas en tiempo real. ¿Cómo utilizamos la página de ZenMarket? Paso número 1. Registrarse. Arriba a la derecha se encuentra el botón para registrarse. Ingresamos nuestros datos o nos registramos por nuestras redes sociales. Todos los nuevos registros reciben 300 yenes de regalo en la cuenta. Sin embargo, solo se permite una cuenta por usuario. Paso número 2. Comprar. Una vez en nuestra cuenta, buscaremos algún producto para agregar al carrito. Pueden buscar por Send Market, tiendas web o utilizando las olapas de Subastas Yahoo, Rakuten, Amazon, Yahoo Shopping u otras tiendas. Una vez encontrado el producto, si no está dentro de Send market podemos copiar la dirección URL del sitio y lo pegamos en la barra de búsqueda o utilizando el botón de más. Cuando ya sabemos qué queremos comprar, hacemos clic en el botón de agregar al carrito. Ahora bien, al informar a Sermarke que queremos comprar dicho producto, debemos esperar que un operador vea y confirme el pedido. Podemos confirmar que los productos están bajo inspección accediendo a mi cuenta. También pueden quitarse productos del carrito si cometimos algún error. Es aconsejable agregar al carrito varios productos así se confirman al mismo tiempo. Lo primero que se hará es confirmar los gastos que supone la compra, el producto, el IVA y el gasto de envío. Si hay alguna comisión por tarjeta de crédito o transferencia bancaria la cubrirá CentMarket. En este caso nos informan que el costo del artículo es 1.404 yenes. El envío nacional desde el vendedor hasta la almacén de CentMarket es de 0 yenes y la comisión de Zen Market es de 300 yenes. En total debemos entregar a CentMarket 1.704 yenes para que le paguen al vendedor y realicen nuestro pedido. Paso 3. Añadir fondos Todas las cuentas al registrarse ya tienen 300 yenes, pero para realizar la compra necesitamos más fondos. Para agregarlos, hacemos clic en añadir fondos y luego elegimos nuestro método de pago. El banco con el que paguemos tomará comisión en cada transacción, así que es recomendable hacer un depósito lo más grande posible y no ir a lo justo. Luego se pueden retirar los fondos sobrantes o utilizarlos para otra compra. Ahora bien, luego de agregar los fondos nos vamos nuevamente a nuestra cuenta y hacemos clic en el botón donde dice pagar. Solo tenemos que esperar a que realicen el pedido y llegue al almacén de Selmarket. Por alguna duda o inquietud, Selmarket tiene a su disposición operadores disponibles las 24 horas para consultar sobre el estado de nuestra compra. Durante el periodo de espera se le puede solicitar a Selmarket que tome fotos de nuestro producto cuando llegue al almacén y nos las envíen para verificar que todo esté en orden. Este servicio tiene un costo de 500 yenes y nos ahorra el problema de coordinar alguna devolución o reemplazo cuando el producto todavía está en Japón. Al tiempo recibiremos una notificación de que nuestros productos han llegado al almacén de Senmarket. Paso 4. Armado de paquetes. Cuando tengamos nuestros productos en el almacén, podemos ir armando nuestro paquete de envío. Hacemos clic en mi cuenta y luego en paquete. En la información Zen irá a buscar a su almacén los artículos que pedimos. Seleccionará una caja adecuada al tamaño de nuestro pedido, armará el paquete, lo pesará y lo medirá. Con estos datos Senmarket nos armará el presupuesto de cuánto costará el envío internacional a nuestra dirección. Dependiendo del método de envío tardará entre unos días o semanas en llegar. Y eso sería todo. Esperamos que este proceso les haya sido sencillo de utilizar. Cualquier duda puede consultarse con el sistema de mensajería en tiempo real. ¡Felices compras! Vean acá lo que tenemos es un ovni. Eh, va bajando un extraterrestre ahí con una persona. Es como la interpretación de un encuentro cercano del segundo tipo. Este es segundo tipo, este es del tercer tipo, sí. Porque ya tiene contacto visual con el ser extraterrestre. Y esto es lo que representa. Vean la parte de atrás. Hay que armarlo. Y es una nave extraterrestre también de, de Super Mystery Magazine. Que es la revista que sacó estos especiales. Vean cuántas cosas. Si yo no hubiera comprado en eBay. O sea, debo decirlo porque pues ahí compraba antes. Cada una de esas piezas me iba a salir en, en cierta cantidad. Y además el envío... Y lo peor es que hay partes de en eBay que no hacen envíos a México. No entiendo por qué dicen no hay envíos a México. Y cuando los hay son bastante costosos. Comprar por internet es el miedo que tenemos. Primero por si va a llegar o no. Y en segunda eh, eh, que los precios de envío son bastante costosos. Y sí, sí, lo sé. Pero acá en Market, como les digo, pues tenemos la oportunidad... De que nos guardan nuestras cosas. Y los podemos traer todos en un solo empaque. Vean lo que tengo acá. Pues es otra de las criaturas. De hecho es la repetida. Tengo una repetida. Acá salí la primera repetida de las criaturas que les estoy diciendo. De los críptidos. Acá lo tenemos nuevamente. Tengo un repetido. Así que buenas noticias para ustedes. Porque puedo regalarlo. Puedo intercambiarlo. O puedo venderlo. Eh, ya depende de cómo nos arreglemos. Pero bueno salió uno repetido. Para uno de ustedes. Y acá tenemos otro. No puede ser. ¿Por qué? Creo que es otro repetido. Y creo que es el mismo. Sí, es el mismo. Híjole. Creo que yo la regué. Bueno, aquí lo, lo bueno interesante es que es una variante. Uno es verde y otro es azul. Pero hay que poner mucha atención en las fotografías también que, que vemos. Yo recuerdo que... Era un paquete como de cuatro, pero no alcanzaba a ver bien las figuras. Y pensé que todas eran diferentes y me estoy dando cuenta, pues que son todas iguales. Así que tengo dos más repetidos para algunos de ustedes. Bueno, al menos son variantes y eso, pues, me da un poco de alivio. Pero hay que poner mucha atención, ¿no? Sobre las compras se eh, aprende. Y vean, otra cosa importantísimo, importantísima de Zen Market es que te las envuelven súper bien. Ni una de las piezas que he sacado o de las que haya sacado en las 9-10 cajas anteriores me ha venido algo maltratado. Todo siempre súper pulcro. La gente en Japón es súper ordenada y eso en verdad ayuda bastante. Todo esto viene pulcro, wow. Ah, sí, me saqué la lotería. Esta es una escena de una fotografía muy antigua en donde se presentaban estos agentes Y la fotografía mostraba que llevaban un extraterrestre Esta es la misma figura, es una de las fotografías históricas de la ufología Así que quien conoce de casos extraterrestres y de misterios sabrá que esta es una, es una reproducción de una escena increíble del misterio Así que bueno... Y acá tengo otra y, y bueno, ya veo que cuando es cajita blanca Significa que va a ser una, un artículo Pues de muy buena calidad Y algo que me gusta bastante Hay subastas en Zen Market Obviamente ahí hay que ponernos vivos para ganarlas No, no la tengo Tengo la chiquita Es una nave extraterrestre Con sus aliens, están saliendo Y acá en la vitrina también la tengo Vengan para acá Vean, ahí está una más chiquita con dos aliens, ahí en, en la mitad allá, ¿ya la viste? Esa chiquita tiene dos aliens que están saliendo de la nave extraterrestre, pero esta es como la versión eh, plus Y esta está mejorada, tiene tres extraterrestres y están fuera de la nave, tiene uno adentro y dos fuera y también el granjero se ve mucho más bonito, más detallado. Y bueno, poco a poco así voy aprendiendo también sobre esta colección de Misterio. Que tengo muchos y estoy sacando muchas porque... Sabía que no hay. O sea, yo sé que estas colecciones ya no las hay. Y entonces cuando vi que estos artículos estaban juntos dentro de una tienda... Literalmente quise comprarlos todos. Y bueno, no me arrepiento de nada. Todo esto para mí es bellísimo. Porque no lo voy a encontrar jamás en otra parte... Solamente en Japón Y para eso tenía que ir hasta allá Afortunadamente con Set Market Pues los he tenido, los tengo De hecho mandé a hacer esa vitrina completa Para estas piezas Y lo que estoy sacando acá Wow, en serio es una hermosura Esto es súper bello Vean, esta es la caja Trae un capa, este es de otra colección Bella, wow Vean la calidad, la pintura la textura, la escultura, vean qué belleza, esto es un Kappa, es una colección de seis o siete figuras, déjenme checar Vean, tiene su librito y tiene la historia del Kappa El capa, como les había dicho anteriormente, es un monstruo japonés de sus tradiciones de su cultura Esta criatura se comía a los niños en el río y hacía muchas travesuras muy interesante esta historia de los capas. Y vean, de estos UMA, que también es de la misma revista, pero estas venían en mucha mejor calidad, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cajas de esto. 12 cajas de esto. Y vean lo que acaba de salir acá. Mi personaje favorito, mi criatura favorita, la colección que yo mato por... Por conseguir piezas nuevas, acaba de salir un chupacabras. Un chupacabras también, uma, de esta revista. Vean, nada más. Este chupacabras obviamente está localizado en Puerto Rico. Acá tenemos la localización de los monstruos. Son 10 monstruos. Son 10 monstruos. Y el que está aquí, el número 2, es el de Puerto Rico, es el chupacabras. Lamentablemente no hay uno mexicano Aquí tiene el número 8 señalando ahí como uno Como que parte de México quizá, yo no sé Pero el Chupacabras es puertorriqueño Así que vamos a abrir esta caja Que está como nueva, está completamente nueva está. Y ahora sí, no se deja ¡Ah, Ahí está Vean qué pieza más bella Esta revista Super Mystery Magazine en verdad amaban la criptozoología, amaban el misterio. Híjole, me siento tan, tan, tan, tan bien porque vean esa escultura. ¡Wow! ¡Wow! Y tiene todas las características de los primeros dibujos del Chupacabras de 1990. O de la década de los 90 más bien. Un Chupacabras más japonés. Allá tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco y con este será mi sexto chupacabras, mi sexto chupacabras japonés. Esto que está aquí ya sé qué es, y es algo que me costó muy caro, muy caro porque creo que no hay. Me traje las tres que había, y se trata de tres naves espaciales en metal. Esta son reproducciones... De la nave de George Adamski. George Adamski fue un contactado eh, por extraterrestres. Eh, que les llamó los nórdicos. Los nórdicos eran como extraterrestres eh, rubios con trajes azules. Esto fue en la década de los 70's. Y esta nave es la reproducción eh, precisamente de la de Adamski. George Adamski. Yo no sé de qué marca sea, no lo entiendo. Simplemente estaban en los en los artículos de misterio. Hay cosas que son de marca, pero quizá esta sea una, una reproducción, pero no tiene ninguna marca, ningún sello. Es increíble. Pero ha de ser pues bastante exótico porque me costó bastante cara eh, esta subasta. Bastante, bastante cara. Tengo tres naves Adamski, así que ya saben, alguno de ustedes será el afortunado en que se las regale, se las compre, se las venda o la intercambiemos. Se las compre. Vamos a ver si su encuentro con los nórdicos. Incluso tengo una extraterrestre ahí nórdica. Puedes incluso acercarte ahí. La de atrás, la de eh, traje azul. Esa es una extraterrestre nórdica. Como las que describió George Adamski. Y esto es otra colección, otra serie de monstruitos. Veanlos aquí monstruos criptozoológicos, pero estos están hechos en, en esta clase. Y este que vemos acá es el, es, la, es el frogman, es como la criatura rana. Acá lo tenemos, vamos a ver. El hombre rana, es este, es, es son 2, 4, 6, 8, 10, son 12. Ahí está, 12 criaturas. Ya no sé cuántos chupacabras habrán hecho allá en Japón. Pero me hace falta. Entonces pues ahorita estoy coleccionando los chupacabas japoneses. Y aquí tenemos un, un fragment Este también es parte de una leyenda en Estados Unidos. En alguna ocasión vieron a esta criatura en, en una parte de, de aquel país. Y acá tenemos otra caja. Dice Mummy of Cat. Pero bueno, yo no sé si sea una... Pues una... Del Museo Británico. El Museo Británico, pero es como si fuera una figura El Museo Británico Ahí está Vamos a ver qué es lo que trae Porque yo, que recuerden, no compré ninguna momia De un gato egipcio <risa> ¿Por qué me he comprado esto? Bueno, no Lo que vino es un pedacito de esto No sé qué vaya a ser Un cosito, dicen allá en Argentina En algunas otras partes Es un cosito Y acá tenemos otro cosito ¡Wow! El rostro de Sidonia, o Sidona, ¿cómo se llama? Es el rostro de Sidonia, sí. Es el rostro que se decía se encontraba en Marte. Esto seguramente fue en la década de los noventas. Y bueno, teníamos noticias efectivamente de que había vida en Marte porque había un rostro, el rostro de Sidonia. Es esta la representación de este rostro. Y también, ven aquí tiene incluso... Pues como que el escultor ¿no? La, la firma de escultor Y esto también es parte De una serie coleccionable De cosas de misterio Este me venía dentro de, de esa figura Porque no era de marca me di, Yo pensé cuando la compré Yo pensé que era un artículo de marca Y no, resulta que era un custom Cuando yo pregunto en Japón Zen Market se ha portado súper bien conmigo En verdad, creo que yo amo Zen Market me comuniqué con la gente de es ese Market y les dije, quiero saber qué dice. Porque venía en una de las cosas que yo compré de allá. Y me decía que, que esta escritura era de una persona, pues ya longeva, ya adulta. Que era como un anciano. Que esta escritura o parte de ella ya no se eh, escribía allá en Japón, ya no se usaba. Por lo que ellos decían que quien había hecho esa nave del proyecto OVNI nazi, había sido una persona que ya era de edad avanzada y pues que me había mandado esta carta de agradecimiento por haberle comprado pues ese custom que había hecho. Así que es algo que jamás nadie va a tener porque lo realizó un hombre pues muy viejo allá en Japón y pues de alguna forma tuve la fortuna de traérmela hasta acá en un lugar donde la voy a resguardar en mi museo, en mi colección, en algo que yo valoro muchísimo muchísimo. Ya esto es el final Y acabamos de encontrar otra pieza que ya tengo repetida en la mañana En las cajas que abrí Ya venía este artículo pero se los voy a mostrar también Es un eh, Yeti Es un Yeti que también es una escultura súper bonita Vean, este es un hombre de las nieves Ya lo tengo allá puesto en la, en la vitrina pero pues aquí lo tenemos así, así vienen las piezas, vienen como desarmadas precisamente para que no se rompan, porque a veces con, pues, con cualquier cosa se pueden romper, así que así las hicieron. Y vamos por este último, yo todavía quiero ver si hay más cosas, y me acaba de salir pues otro rostro, pero este de mejor calidad, y es otro de la isla de Pascua, Va a salir mi video de los viajes de Oxlack en mi serie en History Latinoamérica. Va a salir este capítulo de la isla de Pascua, Rapa Nui. Se llaman estos y el misterio que hay en ese lugar de Chile. Un día prometo voy a ir a esta isla, a la isla de Pascua. Y este, este es todo un paquete de críptidos, como vimos. Yo creo que este lo vamos a dejar para abrirlo en un próximo video. Para ver qué criaturas... Vienen en cada una de estas cajas. Porque parece ser toda la colección. Así que como les dije. En la tienda donde tenían todas estas cosas. De misterios. De críptidos. Compré todo. Compré todo. Y esto pues ha sido todo lo que he comprado. En Zen Market. Y todo lo que llegó el día de hoy. Pero seguramente voy a seguir comprando. Si ustedes tienen alguna duda. Déjenmela en los comentarios. Os voy a orientar al respecto. Con base a mi experiencia. De todo lo que quieran Saber sobre las ventas, los costos, la paquetería, etc. En la descripción de este video les voy a dejar el enlace de Zen Market, para que vayan y se registren. Y también la página de Facebook de Zen Market. Mi nombre es Osla Castro, todas mis redes sociales voy a dejarlas en la descripción de este video. Y también mis otros canales, ¿no? Para que vayan y me conozcan. Pero principalmente mi canal de coleccionismo, quizá no soy un experto en juguetes pero al menos conozco la historia de las figuras que tengo y eso es lo importante. Los quiero mucho, les mando un abrazo, gracias y, y este video va especialmente dirigido para todos mis amigos de los grupos de juguetes allá en Facebook. ¡Un abrazo!